Es momento de recomendaciones y en esta ocasión viene una serie que ha cambiado un poco las reglas de juego. Se llama El Mandaloriano, The Mandalorian. Mandalorian es la primera gran serie anunciada por el nuevo servicio de streaming Disney Plus. Un servicio que está disponible en Estados Unidos desde hace pocas semanas, pero que ha sido de impacto global Primero porque el resto del mundo no puede acceder, pero segundo porque el contenido de Mandalorian ha sido tan popular que ya se distribuye a través de torrents y otras plataformas. Lo que nos habla del hambre de contenido que tienen las audiencias y del buen producto que es. The Mandalorian es una serie hecha por John Favreau, a quien le debemos grandes momentos de la cultura pop en los últimos años porque es además el encargado de varias películas de Disney o, por ejemplo, Iron Man y el inicio del universo cinematográfico de Marvel. Lo que ocurre con Mandalorian es que toma el universo de Star Wars y nos cuenta una historia de un personaje que hasta el momento no ha revelado el rostro, pero que ya nos indica por sus acciones, por sus principios, por el camino que sigue como mandaloriano, de sus valores de la ética y de lo que puede mostrar en adelante. Viene la clave. Mandalorian está contado como si fuese una historia del oeste. Una historia, además, no solamente la del oeste típico estadounidense, sino un spaghetti western, que es todo el género que se desarrolló entre Italia y España hace ya muchas décadas para honrar esas películas del oeste. ¿Qué ocurre allí? Un hombre, cazarrecompensas, que es contratado para asumir una tarea, de pronto, siguiendo su patrón, siguiendo su línea, su código, decide romper algunas normas para poder proteger a un ser inocente. Este ser, cuando se revela quién es, resulta que es una suerte de bebé de la misma raza de Yoda. No nos han dicho la raza. No nos han dicho quién es este bebé, no nos han dicho si es un clon, no nos han dicho nada, pero ya tiene cautivada a la audiencia. Tanto, tanto que incluso Disney está retirando animaciones en formato GIF de redes sociales por violación de derechos de autor. Una movida muy extraña porque en realidad todo el boom, toda la promoción gratuita que están haciendo los fanáticos es impresionante y tratar de frenarla resulta ridículo. La reflexión además de que la gente puede consumir estos ocho capítulos de El Mandalorian que van a costar unos 100 millones de dólares y que además la banda sonora es de Goranson, el mismo de Black Panther, o que cuenta con grandes actuaciones y además haciendo del Mandaloriano tenemos a Pedro Pascal. Más allá de toda esa obra, la reflexión que hay es que las audiencias exigen cada vez más más contenido de más calidad. Y las industrias culturales se fortalecen para poder ofrecérselo. El asunto es que estamos ante la batalla de los sistemas de streaming. Tienes a Netflix, HBO+, Plus, Amazon Prime, tienes también a Disney+, Plus en España está compitiendo Movistar. Hay un montón de gente tratando de entrar en el mercado y lo que quieren es tener la suscripción de las audiencias. Las audiencias van a premiar o castigar dependiendo de lo que obtengan. Pero es que además el asunto de que haya buena parte de la población por fuera de los mercados de distribución global, nos pone otra vez sobre el tapete la discusión sobre compartir contenidos, cuándo se considera piratería esto, cómo se buscan estos contenidos y sobre todo cómo las audiencias dialogan hoy. Porque no tiene mucho sentido ser un gran fanático de Star Wars y que haya una comunidad discutiendo eso en Estados Unidos y que en otros países tenga que esperarse hasta el año 2020. Como la velocidad digital es completamente distinta, la gente ya está consumiendo. Así que los invitamos a ver de qué manera consiguen este tipo de cosas para que sean parte de las grandes conversaciones. Mandalorian promete no solamente una buena temporada, sino más temporadas en adelante que permitan expandir el universo de Star Wars a otras narraciones. Pensando además que se despide otro ciclo narrativo dentro de poco con una película, es importantísimo que los fanáticos puedan invitar a más personas, a nuevas audiencias a ser parte de este ritual de esta cultura, de este nuevo espacio. Bienvenido sea entonces a The Mandalorian y bienvenida a Disney Plus como plataforma de distribución de contenidos. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y muchos más los puedes obtener en patreon.com/slash Luis Carlos.